Básicamente, el racimo perceptivo es un viaje desde la Tierra al cielo o a los niveles más elevados del ser. Empezamos en la selva del Amazonas. Ahí he pasado un tiempo con el pueblo Cofán, en el sur de, del Putumayo colombiano. Está todo escrito a mano como para recuperar la tradición del escritor y de la escritura y con la intención de conectar con todo lo que viene de la selva. Luego continuamos con el segundo capítulo ya en la ciudad y en la ciudad es donde empezamos a tener conflictos muy claros por este tema de que la energía no fluye naturalmente muchas capas de cemento y de concreto y problemas, el estrés esto habría que verlo para que se entienda mi conflicto personal y el conflicto social lo interesante es que a partir de aquí, de estos opuestos, la selva y la ciudad está la necesidad de salir. Entonces el tercer capítulo sería el viaje, el deseo de transformarse, de, de cambiar el ser, de elevarse, de buscar la mejor versión de uno mismo. El viaje se manifiesta a través de África. Y África es como la llave de la liberación. Ir a conectar con la madre y con los pueblos africanos, con la gente que tiene nada en comparación con lo que podemos encontrar en Europa y ver que se puede ser feliz y ver que se puede ser libre. Y ver que no hace falta tener mucho externamente para lograr el camino. Y para realmente sentir que la vida tiene sentido. A partir de este viaje, que podemos hablar de África, pero también podemos hablar de Oriente, podemos hablar de Europa, podemos hablar del interior de uno mismo. A partir de este viaje personal es donde empezamos a sublimar la energía. Y en el cuarto capítulo es el amor. Entonces conectamos con el corazón. Esto es lo más bonito cuando realmente un ser humano alcanza el corazón es donde se empieza a manifestar lo interesante ¿no? donde podemos ver estos estos detalles de generosidad de compañerismo de, de que realmente se pueden cambiar las cosas ¿no? porque hay hay una base sólida entonces estamos en el medio del libro en el capítulo del amor llegamos al quinto chakra al quinto nivel de la energía que sería las palabras bueno, personalmente como escritor vengo utilizando todo tipo de recursos Poéticos, ensayo, cuentos, plegarias, juegos de palabras combinados, originales Hay textos en... en este episodio hay un texto en espiral, por ejemplo Que es muy curioso porque se lo clasificaría como vanguardista Para leer este texto hay que girar el libro Hay una línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea Entonces, si por ejemplo lo quisiera leer, empezaría y diría es interesante la observación de que toda comunicación entre humanos se realiza a partir de la emisión y recepción constante de mensajes sobre experiencia subjetiva de uno o varios egos. Empieza el mambo, ¿no? Como se ve, soy el protagonista de la obra, está basada en mi historia de vida. Lo terminé con 33 años, este libro, hace poco. Bueno, intento aportar algo a este mundo desde mi experiencia. O sea, la idea es que el lector se, se pueda encontrar a sí mismo en, en esta historia, porque somos espejos. Pero no es fácil llegar a esta percepción. Llegamos al sexto capítulo, estamos en los sueños, y es este mundo donde se rompe el tiempo y el espacio, y donde realmente empezamos a interpretar que hay otros planos de conciencia y de existencia. Y al final el capítulo 7 es la vida, es un poco en el terreno físico enseñanzas o bases sólidas para poder, realmente lo que consideramos la guía a la liberación espiritual claramente está en el, en el episodio 7. Y el hecho de poder llegar a entender de que, de que el cuerpo es como si fuera una ropa, que uno la puede dejar cuando se acabe la vida y seguir el camino hacia ese lugar.